Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que le estáis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy vamos a ver un vídeo con una estrategia específica para Content Locker que nos va a permitir ganar hasta un dólar con vídeos de YouTube. Pero tranquilo, no tienes que crear videos, no tienes que tener un canal de vídeo, no tienes que tener apenas nada. Para esta estrategia vamos a usar tres pasos. El primero es, obviamente, buscar un vídeo de YouTube. El segundo, crear una landing para el vídeo de YouTube. Y el tercero, ganar dinero con Content Locker. Es muy sencillito, son tres pasos muy rápidos que te van a generar hasta un dólar por cada vídeo de YouTube. Vamos a ver cómo es esto.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 compártelo y ponlo en marcha junto con tus amigos emprendedores porque es la única manera en que realmente le vas a dar seguimiento. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de generar hasta un dólar con videos de YouTube que tú no vas a tener que crear. El primer paso es buscar un video de YouTube que sea muy viral, que sea muy, muy compartido. No importa el nicho, puede ser negocios online, dietas, fallos, eh, cosas raras, da igual. Lo importante es que tenga muchísimas visitas. Vamos a ver cómo es esto. Esto es YouTube, no estoy en ningún canal. Tú puedes buscar ya sea con Trendings, de los que están aquí, o bien buscar algo específico. En mi caso, como a mí me gustan mucho los negocios online, voy a buscar... Make Money Online. Esta estrategia te sirve tanto para español como para inglés. El ejemplo lo voy a hacer con público anglo, pero tú lo puedes hacer con público hispano. Voy a buscar Make Money Online, le voy a dar Enter, y me van a aparecer aquí todos los videos que son de ganar dinero que tienen muchas visitas. 515 mil visitas, 8 mil, 2 millones, 5 mil... 600, 863 mil, hay un montón. ¿Qué tienes que buscar? Filtros, que sea Creative Commons. Si no es Creative Commons, te puedes meter en líos, ¿vale? Bueno, ya que están los Creative Commons, está esta, 11 mil. Vamos a trabajar con esta que tiene 2.4 millones de visitas. Le voy a dar clic. Antes de darle clic, quiero decirte que no te metas con vídeos de música. No te metas con vídeos de cine. No te metas con vídeos de series. Porque aunque tienen muchas visitas, no son Creative Commons. Y te pueden dem demandar o hacer cualquier cosa si publicas ese tipo de vídeos. Mete al Creative Commons y nichos que sean muy específicos. No tan abiertos como música, vídeos, series. ¿vale? Este. Y lo primero que voy a hacer es copiar la dirección de enlace, le voy a dar a copy y me la voy a poner en un blog de notas y en el blog de notas voy a poner video para compartir y le voy a poner este video, ya está el segundo paso es crear una landing atento aquí, muy muy atento la landing page la tienes que crear en un constructor que te permita poner código personalizado vamos a utilizar el header para poner el código, así que tienes que tener un constructor que te permita ese tipo de cosas. Si estás, por ejemplo, en ClickFunnels, no te va a permitir este tipo de código. Sí te lo permite, pero no con el que vamos a usar. Si este mayo, sí te lo permite, pero no con el que vamos a usar. Así que vamos a hacer una página gratuita en un constructor gratuito que sí que nos va a permitir esto. Vamos a crear una landing page para compartir el video. En mi caso voy a utilizar Webly, ¿ves? Webly. Y en Webly, ¿ves? So, son estas, Webly. Tú te vas a hacer una cuenta, es muy sencillito porque tienen una versión gratuita, así que te vas a, a Webly y te haces una cuenta. Puedes ver los precios, pero es gratuito, ¿ves? Webly is free, free builder. Así que no vas a tener que pagar nada. Evidentemente tienen versiones de pago. Pero nosotros vamos a usar únicamente la versión gratuita. Yo ya la tengo. Es este. Ya, Este es el panel. Y como yo voy a hacer un video de dinero. Pues voy a utilizar esta plantilla. ¿Ves que ya está aquí? Le voy a dar clic a la plantillita. Voy a quitar esto. Esto no me interesa. Start editing. Voy a poner aquí. El texto que voy a publicar. Y en este caso simplemente voy a poner. Este. El texto del video. Lo voy aquí. Y lo pego. Ya está. cuatro esté. Bla bla bla bla. Lo voy a poner en blanco. Que parece que se ve más bonito. Y le das al color. Blanco. Ahí está. Muy bonito. Esto lo voy a quitar. Fuera. si sí, Esto lo voy a quitar. Fuera esto lo voy a quitar, fuera, fuera, ya está, todo esto fuera, lo único que quiero es un video, así que todo lo voy a quitar, y aquí lo que vamos a hacer es poner un video, así que vamos a buscar aquí en la parte de lateral y vamos a poner un video, media, ya ponemos un video de YouTube, lo arrastramos, ves ahí está, y simplemente le ponemos aquí el vídeo de YouTube. Que ya lo teníamos aquí en nuestro blog de notas. Que es este. Control C. Lo ponemos aquí. La posición centrada. Todo lo demás que quede igual. Ah, genial. Ya lo tenemos. Listo. Esto lo vamos a quitar. Y ya está. Eso es todo. Cuatro pasos para bla, bla, bla. Esto lo vamos a hacer más chiquitito. Porque lo queremos más pequeñito. Solo queremos que sea así. Ya está. Eso es todo. Como ves tiene aquí estas cosas. Las vamos a quitar. Están aquí donde dice Page. ¿Ves? Esta. Delete. Fuera. Todo lo vamos a borrar. Fuera. No queremos nada. Esto. Borrar. No queremos nada. Fuera. esta, fuera, no queremos nada, borramos, fuera, listo, de modo que solo nos queda esta, así ya limpia, esto que dice Home, bueno lo vamos a dejar ahí que no pasa nada, ya lo tenemos, y ahora vamos a, a poner el Content Locker, para el Content Locker yo he elegido CPA Lead, esto es CPA Lead, tú te das de alta, es muy sencillo, no te van a pedir entrevista, no te van a pedir pruebas de pago, te das de alta y ya estás. Yo me voy a ir al dashboard. Y en el dashboard yo voy a buscar algo que se llama Lockers. Y dentro de Lockers, Website Locker. Y dentro de Website Locker le voy a dar a Create. Y en crear voy a elegir un tema. Da igual el que elijas, da lo mismo. Voy a utilizar este sin más. ¿Ves? Voy a poner el, no el nombre del Locker. Y vamos a poner Tai López, que es el que ha hecho el video. El Locker vamos a ponerlo a 900, para, bueno 800 para que sea toda la página. El Overlay a 80, que es decir la opacidad para que no puedan ver lo que hay detrás. Esto como lo voy a dejar, en, lo quiero para el público anglo, pues lo dejo tal como está en inglés. Y en la parte de aquí, aquí viendo lo importante. Primero el Locker va a ser cuando la página es llamada. No el One Click, sino cuando la página es llamada. Y aquí donde dice Delay Locker. Vamos a poner 10 segundos. 10 segundos quiere decir que la gente va a poder ver nuestra página durante 10 segundos antes de que aparezca el Content Locker. Eso es muy importante porque hemos elegido un vídeo viral, un vídeo que la gente quiere ver, un vídeo que está probadamente que la gente quiere seguir viendo. Entonces, para que lo sigan viendo, tienen que rellenar nuestra oferta. 10 segundos y luego rellenan nuestra oferta. Ya está todo en orden y simplemente le voy a dar a Create Website Locker. Lo creamos, ya está exitosamente creado y vemos el código. Este código lo voy a copiar, este, el JavaScript, no el One Click, el JavaScript, y lo voy a poner en mi blog de notas. Y aquí le voy a poner, código, código del Content Locker, este. Y este código lo voy a poner en mi landing ¿Cómo lo pongo en mi landing? Me voy a Weebly y dentro de Weebly le voy a dar a donde dice Settings. Y en Settings voy a ponerlo en las partes de SEO. En SEO, en el header. Si te fijas, CPA Lead me dice que tengo que ponerla en Head, en el encabezado. Entonces me voy a Weebly y donde dice Header lo pego. Ya está. Puedo ponerle cosas como SEO de, Site Description, por ejemplo, eh, make money online with Tai Lopez. Por ejemplo. Y lo voy a copiar por todas partes. Ya está. Eso es todo. Y lo voy a guardar. Save. Ya está guardado. Me vuelvo nuevamente a mis páginas. Y le doy a publicar. Publish. Te va a pedir un dominio. Aquí ponlo. Por ejemplo, aquí vamos a poner... Earn Money With Tie por ejemplo y cuando le des search te va a decir son estos, puedes comprarlos o, o pon esto gratis entonces voy a usar el gratuito le voy a dar a choose y lo tengo aquí, lo voy a copiar lo voy a copiar y me voy a mi blog de notas y este es el enlace que vamos a compartir si todo está bien cuando yo le dé clic, le voy a dar Done, listo, lo está publicando, y si todo está bien, cuando yo le dé clic a este enlace, la, va a aparecer nuestra página y la gente va a poder verlo, ¿ves? ahí está, lo vamos a poder ver, le voy a dar clic aquí, voy a empezar a verlo, voy a quitar el audio, y aquí, ¿ves cómo va pasando el tiempo? ahí está, Vamos a esperar y la gente tiene que rellenar si quiere seguir viendo el video. Y de esta manera nosotros podemos generar unos dineros si la gente lo quiere seguir viendo. Como has visto ha pasado muy rápido porque ha tomado en cuenta el tiempo de carga. Tú puedes ponerle 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos y la gente va a poder ver esos segundos antes de que salte el Content Locker. Es una estrategia muy interesante, es una estrategia que a nosotros nos está funcionando bastante bien y además es gratuita, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Lo puedes compartir en tus redes sociales. Claro que me dirás, oye Betty, pero es que el Facebook me va a bloquear, el Instagram me va a bloquear, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues esa página tú la puedes poner con Linktree, por ejemplo. Linktree, ya sabes que Linktree es una... Web que te permite hacer micropáginas. Por ejemplo, esta, Linktree. Hay un montón. Incluso yo tengo la mía misma. Que te voy a dejar aquí abajo los enlaces. No solo para mi página, sino para todas. Fíjate que dice gratuito. Y puedes empezar gratis. Le doy a empezar gratis. Yo como ya tengo cuenta, me aparecen de inmediato los enlaces que ya tengo. ¿Ves? Pero yo aquí puedo poner el enlace que yo quiera. Por ejemplo, este lo voy a quitar. Delete. ¿ves? lo quito y voy a poner un nuevo link y el nuevo link va a ser título Earn Earn Money with Ty López por ejemplo la url va a ser esta url nuestra landing de Weebly que es gratuita aquí la ponemos y ya está Listo, y eso es todo. Y si yo le doy clic aquí que dice link to make money free, ahí está el Money Win Tai López. Cuando la gente le dé clic aquí, se va a ir a la página de Weebly. Y cuando quieran ver el video, ves, yo le voy a dar a ver el video. Ah, qué bien tal. Y cuando pasen los 10 segundos de que quieran ver el video de Tai, ahí está el Content Locker. <risas> Genial, súper buena estrategia. A nosotros nos está funcionando de maravilla. De esta manera, tú puedes compartir en redes sociales con Linktree o cualquier otra herramienta que tú tengas. Yo te pongo esta, pero puedes tener más. Bueno, Marketer, espero que te haya gustado este video. Como ves, es muy sencillito. Simplemente tienes que buscar las páginas que realmente funcionen, hacer tus videos virales y eso es todo, sin ningún problema. Te invito a que la pongas en marcha. Te invito a que pruebes que sí funciona y empieces a trabajar porque CPA Lead paga. Vamos a ver lo que paga CPA Lead. Vamos a poner en por ejemplo. Nosotros no sabemos qué ofertas va a poner, pero vamos a ver los precios de las, de las, de las ofertas. Vamos a verlos aquí. Mira, estos son los payouts que tiene. 50, 50, 50, 1.16. Aquí, si la gente coge este... Si, la, si las personas cogen esta, esta oferta, tú te ganas 1,16. Aquí te ganas 1,36. Aquí te ganas 80, 60, otro 1,36. Estas son de muy poquitito, pero bueno, haciendo el conjunto, si tú les has pedido que en mínimo hagan dos, tú tienes unas buenas posibilidades de que ellos rellenen las que son de un payout más alto. Y así ganar hasta un dólar por cada vídeo que subas con esta estrategia. Bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que la pongas en marcha. Dale clic al botón de Me Gusta, dale clic al botón de la campanita y sobre todo ponla en marcha. Te recuerdo una vez más que te voy a dejar los enlaces aquí abajo para que tú no tengas que estar buscando de aquí y allá, te voy a poner todos los enlaces para que sea muy sencillo para ti poner en marcha esta estrategia y que puedas empezar a generar ingresos muy rápido. Marketer, te envío un abrazo y te recuerdo nuestro lema. Este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!